...y luego pues lo demás y sí, la eficiencia energética pues se nota un montón... ...y el patio pues ha ganado mucho, yo estoy contento". "...personalmente voy a decir que me ha gustado la obra... ...hemos mejorado sobre todo en el frío y en el calor... ...llevo aquí viviendo 46 años pero creo que... ...ha sido la mejor obra para mí que se ha hecho... ...en saneamiento, en tejados en televisiones... ...yo creo que en todo hemos mejorado y por cierto... ...estos barrotes... ...luego con el tiempo pues me doy cuenta que está muy bien. Les intentamos eh, no convencer sino eh, mostrar el camino que tenían que era el de acogerse a este tipo de actuaciones eh, globales de envolvente que les podía solucionar a la vez junto con el gran problema de, de, de falta de aislamiento que tenían estos edificios. Claro, ya de paso pues, eh, se aprovecha para, para darle un cambio estético importante, un cambio estético que tampoco eh, se ha ido de precio. Una vez que ya se ha realizado la envolvente, efectivamente, cuando hablas con los vecinos ya empiezan a, a tener su preocupación y su inquietud de que ya es necesario empezar a estudiar el tema de accesibilidad y yo creo que poco a poco serán los siguientes pasos que, que vayan ellos desarrollando conforme vayan viendo su necesidad y sus posibilidades.